Hola, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es ver lo básico, los elementos básicos como extrusión y corte para poder diseñar o modelar una casa o departamento o un espacio en tercera dimensión. Lo primero que haríamos para tener esto, tendríamos que comenzar con un sketch. Voy a comenzar un nuevo archivo aquí en Fusion 360 y voy a comenzar con un sketch dentro de la planta, en top. Voy a tener aquí mi primer perfil donde con la tecla D voy a ponerle dimensión. Voy a imaginar que tiene 10 metros de largo y que tiene aproximadamente unos 6 metros de ancho. Esta es mi área, esta es mi área construida. Aquí para comenzar a extruir necesito poner paredes que las voy a hacer con offset. Voy a ponerle offset, por el momento no nos importa el espesor de la pared, lo voy a dejar de aproximadamente 200 y ya tenemos aquí mi espesor, mi área. A partir de aquí ya voy a empezar a construir los muros. Los muros los puedo construir con líneas o con rectángulos. Vamos a imaginarnos que aquí hay un muro que divide un cuarto. Y de aquí a aquí vamos a poner una puerta. Le voy a decir que esta línea de aquí, control, esta línea de acá sean iguales para que el espesor sea idéntico. Y la distancia de aquí a aquí, normalmente para las puertas, es de 90 centímetros. Lo voy a dejar así, aquí está la primera habitación. Vamos a suponer que la entrada a la casa es por acá. Voy a hacer un nuevo rectángulo. Y le voy a poner una dimensión. Voy a ponerle la medida de aquí a aquí. De 100 centímetros. Está listo, ahora suponiendo que esta es la entrada, vamos a tener una sala aquí, por lo tanto voy a delimitar la sala hasta aquí y voy a colocar esta línea para ponerle un baño. Otra vez voy a decirle control estas dos, hazme las igualitas y también que esta línea y esta línea sean colineales, al igual que esta línea de aquí, perfecto. Muy bien, tengo aquí ya el espacio para que sea posiblemente el baño, voy a ponerle sus 900 milímetros de tamaño, voy a decirle nuevamente que esta línea me la haga colinear con esta. Y que esta de aquí tenga el mismo espesor que tienen las de acá. Para eso puedo ponerle medidas a todo. O decirle que esta y esta sean iguales. Ahí está. Vamos a empezar a ponerle ahora sí espesor a las paredes. Les voy a dejar de ir. a seguir con esto, si aquí tenemos una sala, voy a ponerle que haya un pasillo por aquí, voy a crear un pasillo, y voy a crear a partir de aquí otro rectángulo, vamos a crear un rectángulo para acá, para que estos sean dos habitaciones, vamos a hacerlo dos habitaciones, vamos a poner una pared a la mitad, y a cada habitación voy a ponerle su, su entrada, la entrada de la recámara de aquí, va a ser esta, la entrada de esta recámara va a estar de este lado. Perfecto, ¿cómo divido esto? Se puede dividir muy fácil, como la división que tenemos acá, con las tijeras, trim o tecla T. Voy por aquí, presiono, hago clic, arrastro y va a ir cortando todas las líneas que toca. Listo, aquí tengo una línea extra, la voy a cortar, ya está. ¿Qué más hacer? Pues el espesor de las paredes, que quede igual, seleccionando las dos líneas, digo, déjamelas igual. Selecciono esta junto con esta, para que me las haga iguales y miren lo que pasa aquí. Quiero hacer igual estas, pero las de acá no las hace igual. Puedo simplemente arrastrar o puedo decirle que esta línea me la deje completamente horizontal. Todas las opciones son válidas. Suponiendo que ya esto es todo lo que tengo, esto es una pequeña casa de un piso, voy a comenzar a extruir. Puedo decirle Finish Sketch y darle clic aquí en Extrude o puedo darle a la tecla E de Extruir. Y ahora empezamos a seleccionar todas nuestras áreas cerradas que quiero que me extruya como muro. Vamos a darle clic a todas ellas. hasta aquí, este no le doy clic porque quiero que sea la entrada voy a levantar muros y ok, ya está, ya tenemos aquí los muros de hecho sin piso, solo los muros ahora vamos a comenzar con ventanas si esto es la sala de este lado voy a querer ponerle una ventana grande vamos a esta vista voy a decirle quiero una ventana así, grande, de este tamaño voy a recorrer poquito y voy a ponerle extruir Ok, listo, ya tengo una ventana. Si este es el baño, quiero una ventana pequeñita por la parte de arriba. Voy a decirle una ventana delgada, pero ancha. Que lo tenemos. Pequeño respirador para el baño. Y si esto es una habitación, voy a querer ponerle dos ventanas pequeñitas. Voy a extruir estas dos ventanas. Ahí está. Ahora nos vamos de este lado, tenemos dos habitaciones aquí. Puedo dibujar los rectángulos de este lado, puedo dibujarlos de este lado. Voy a ponerle sus respectivas ventanas a estas dos habitaciones. Extruir los, los dos. Si lo hago para acá, me creamos... Si lo hago para acá, me corta. Y listo, ya tenemos. Ahora hay que ponerle un piso. Techo no le vamos a poner para que se pueda apreciar todo, pero un piso sí. Sobre esta superficie plana, voy a crear un rectángulo. Aquí está el rectángulo. Y voy a construir piso desde aquí hasta acá y esto que acabo de construir lo voy a extruir simplemente puedo arrastrar para abajo si se me hace muy grueso le pongo una medida y listo, ya tenemos piso y ahora vamos a ponerle apariencias y colores para ello voy a dar botón derecho a cualquier parte del sólido y donde dice apariencia voy a dar clic con eso me va a aparecer un menú con las apariencias y la librería que tiene Fusion para poner colores y materiales. Entre las diferentes opciones voy a agarrar pintura. Bueno, vamos a ponerle... Bueno, sí, pintura. Voy a dejarlo en una pintura blanca, blanca grisácea. Voy a agregarlo. Se puede a una sola pared, como pueden ver, o puedo ponerlo a todo... Eso depende de aquí arriba, Apply to, Bodies o Faces. Si le digo Bodies, todo lo que toca lo hace de un color. Si le digo Faces, todo lo que toca lo hace solo en la cara sobre lo, donde lo deposito. Voy a ponerle ahora un verde por acá. Y así pueden ustedes editar y agregar apariencias, las que gusten, las que quieran. Eso es todo por este video. Hasta la próxima.